No, voy a intentar hablar muy poquito, aparte de lo que van a escuchar hablar con el Padre después vamos a la sí, sí. La torre, pues, este hablar a otros. pero tal vez Como yo les he contado final a los alumnos, está muy bueno que esto sea en el marco del primer teórico de la materia. Nos gusta hacer actividades y tiene que ver con que además sea, le pedí a los invitados, lo vuelvo a pedir, que acuérdense que también es una primera clase. porque estamos hablando hablando con gente que, la gran mayoría de los alumnos, yo creo que a don Gregorio le gustaría saber esto, no solo que con alumnos, luz que están en el tiempo por Obligatoriamente, pero que no, tiene que estar acá, creo que le gustaría mucho que fuera el estudiante, la o sea, cantidad de la gente que participa en el, eh, en el homenaje, eh, hablar, hablar de que no le va a haber a gente que no lo conoce o que, y que toca solo empezar a leerlo en un rato como puse la materia. Eh, lo que quería con ustedes es contarles: bueno, o sea, este es el primer teórico de esta materia, que, que no le va a ver, tuvo mucho que ver con una de las veces en que volvió a encenderse mucho la universidad pública fue por el retorno democrático. De cierta forma, la historia de la universidad es una historia de luces y sombras una de las partes más oscuras fue la dictadura militar y entonces los momentos más rápidos, más, más interesantes por de la universidad de democrática y ahí estuvo Leónio Weinberg, ¿no? Weinberg fue el profesor que toma las materias de historia de educación en la década de eh, 1980 y tiene que ver con esto de que estamos hoy en la de la materia la historia de la educación argentina para el Plan 2016 Historia de la educación argentina y latinoamericana para el año 85, y ahí está Gregorio Bain, ¿no? Yo hoy me tomé un trabajito con la ayuda de la, con los trabajadores del departamento de revisar, y no, hay que hacerlo bien, eh, los planes de estudio: desde cuándo hay historia y la educación en la, en la carrera de ciencias de educación, de dónde viene, hay un origen ahí mítico que hay que recuperar. La primera historia de la educación que editó aquí en la casa fue una republicana exiliada, María de Maestro, por su por historia, para estudiarlo otra vez. Pero primero una historia, historia de la educación, y después una historia de la educación argentina, y con el plan 85. Yo encontré por ahí, hoy mirando en el plan de 1960, parece que tenía que ver el seminario de historia de la educación americana, cosa que yo no sabía tampoco. Pero la materia de la historia de la educación argentina y latinoamericana se pone en el plan 85, y creo que lo con Gregorio Baiman. Eh, Gregorio Baiman venía a hacer este trabajo, Modelos Educativos en la Historia de América Latina, un libro senier, un libro muy importante en la historia de la educación, probablemente Nicolás, con la demás, más de él. Entonces, casi no tienen que ir. es interesante, vamos a van a leerlo un poco ustedes en la materia, no vamos a mucho, ¿no? Porque han pasado muchos años de producción del material, pero lo que planteamos a embarazar es que la historia de la educación argentina, que era como si se, se llamaba la materia anteriormente, sobre todo en la dictadura, no, que no voy a venir discutir con esto y a plantear que la historia de la educación debía ser argentina y latinoamericana. Esto es que hoy volvemos un poco a separar. Como potencia, Weimar de Buchner, durante mucho tiempo nos damos cuenta que era muy complicado dar las dos materias juntas, pero la idea de pensar que es imposible pensar la historia de la educación argentina se hace en el contexto latinoamericano. La condición, digamos, contra las lecturas de la dictadura, Uno a de un manual de historia y, educación premio, y la educación previo y historia de la educación de Argentina empezaba cuando llegaron los españoles. ¿no? Gregorio Weimar es dice: en el libro de este modelo educativo se tiene un primer capítulo que es donde plantea la educación en las sociedades previas eh, a, a, a, a la conquista. ¿eh? Con la categoría modelo, que puede ser muy discutivo después, una marca de desarrollo de modelo, con una mirada un poco de estampa, pero claramente el doble fue el que pasó de 0 a 1. Fue el que dijo: La historia de la educación argentina americana empezó antes de la llegada de los españoles. Como es, una, es un desafío que todavía tenemos para seguir armando, pero me parece que valía la pena recuperarlo. ¿no? Esta idea de tal vez hoy, digamos, planteamos materias distintas, pero tiene que ver con la, lo, lo que nos dejó de nuevo, Bayer, es que es imposible dejar de pensar la historia de la educación argentina si no es en el contexto latinoamericano como una cuestión de la cuestión latinoamericana en modelos educativos eh, pues es una de las últimas grandes empresas donde la, la cuestión latinoamericana no está pensada, como en otras veces aparece como una suma de no, una suma de casos, sino que Bayer quiere pensar la problemática latinoamericana como algo más allá de las naciones ir un poco más allá de eso y lo último para contarles es algo... Eh, vamos a al campus. En el 2005, el Congreso Iberoamericano de Historia y la Educación Latinoamericana, José Lidia hablaba de la Sociedad Argentina de Historia y la Educación, que es la, nuestra comunidad que engloba a los historiadores de educación de Argentina. Existe también este, una institución que es un congreso, el Congreso Iberoamericano de Historia y la Educación. Llevamos a tanto encuentros en el 2007-2006. En el 2005, el encuentro se hizo en Quito, y ahí la comunidad de historiadores de educación argentina y latinoamericana decidió nombrar, darle un homenaje especial a Gregorio Weinberg. Y hay eh, un que un Gregorio que o sea, no pudo a Gregorio Weinberg, estaba mal de salud, hubo que leer el texto por él, pero por todo está escrito, en breve subiremos al campus. Pero yo lo no volví a mirar hoy oh, este el texto de Gregorio Weinberg y me parecía muy interesante usarlo para empezar la cruzada. ¿no? Y en algún lado. Luego, León se ponía contento porque decía que bueno, que para el 2005 él veía que la historia de la educación había avanzado mucho, que las cosas que había planteado había mucha producción, y que planteaba que tradicionalmente dice la historia de la educación había sido minoritaria, tendenciosa, parcial y excluyente. ¿no? Él convocaba a los que siguiéramos el trabajo a hacer una historia de la educación que no fuera minoritaria, tendenciosa, parcial y excluyente planteaba como estas cuatro categorías y llamaba al desafío de escribir en otra lógica. Dice Weiner. Fue minoritaria porque le hicieron escribir escribieron grupos sociales y algunas culturas privilegiadas trataron de imponerlo. De modo que muchas veces fue un instrumento de dominación. Fue tendenciosa por las distracciones políticas a las que tuvo y en algunas regiones que todavía está sometida. Acá cortito lo hablaremos la clase que viene, se pelea con Hegel, siempre se estaba muchísimo porque Hegel decía que América era pura naturaleza porque Hegel los había mandado a la naturaleza y él recuperaba, que éramos cultura, y decía, bueno, fue, fue parcial, en el sentido que no estaba incorporado en el núcleo de sus intereses y excluyente puesto que eliminaba de su foco de reflexión grandes extensiones innumerables, territoriales, innumerables grupos humanos y una cantidad significativa de estos actores que hoy tenemos importantes, como son las mujeres. No hay primera marca, ya que volvemos a una marca de género. A mí me parece que la mejor forma de empezar la cursada y recordar a don Gregorio Weinberg es, viendo la, tal vez esta mirada un poco dicotómica, ¿no? Decir que la historia de educación fue minoritaria, tendenciosa, parcial, excluyente, No verlo tanto como dicotomía, sino cómo hacemos para construir una historia de educación que sea lo menos minoritaria posible, lo menos tendenciosa posible, lo menos parcial posible y lo menos excluyente posible. No como una realidad, sino como un desafío a hacer. Vamos a intentar hacer una la vamos a intentar hacerlo con la materia y en algún lado, bueno, veremos si supongo que negociar el historio de un gregón y si sabe que empezamos con un texto y tratamos de cumplir con esta función No, más que decirlo, empezó la cruzada, se pone en un contexto de otra cuestión van a haber una de la con un contexto. la barra de las actividades que se puede encontrar con la biografía Todo es bueno Buenas eh, tardes Bueno, gracias también por, eh, por este espacio espacio esta materia y también a, a la familia de Gregorio que, que, hoy, nos, que hoy nos acompaña, nos honra. Nos, nos eh, en primer lugar, bueno, estaba revisando acá un dato que ahora comentaré, pero lo primero que quisiera tratar de decir, partiendo también de la idea o del supuesto de que muchos y muchas de ustedes y no todos y todas todavía no se toparon en sus vidas con este gran libro que hoy este, también se presenta, ¿no? este gran trabajo de Gregorio Walter Modelos Educativos en la Historia de América Latina. Eh, decirles que Gregorio Walter fue una, una persona que se dedicó íntegramente a la producción intelectual, educativa, editorial. En ese sentido fue un claro hombre de la cultura, Argentina y Latinoamericana o mejor, que pensó y sus esfuerzos intelectuales fueron a selección, en, en tratar de hacer inteligibles los gómenes las articulaciones entre América y Argentina entre América Latina y Argentina en ese sentido creo, la impresión que tengo yo y son simples aproximaciones todas discutibles Gregorio Pepe fue mucho más un, o se pareció mucho más a un humanista de Renacimiento que a un enciclopedista ilustrado. Fue alguien que estuvo mucho más preocupado por construir una mirada de conjunto sobre lo que es América Latina. Fue un hombre mucho más preocupado por dar con la llave de bóveda que abriera la posibilidad de una interpretación desde donde pensarnos como latinoamericanos que alguien preocupado por coleccionar acontecimientos, datos, hechos, María. Que... Pablo recién eh, introducía la figura de, de Gregorio, creo que esta imagen a mí por lo menos me ayuda a pensar. Un hombre preocupado, quizás del mismo modo en que estuvieron preocupados otros intelectuales y otras intelectuales de este continente, pienso en, en, en Fernández retamar, por ejemplo, en Juan el el Fernández ¿no? en tratar de pensar claves de lectura para pensar este continente. ¿no? Eh, la producción de Gregorio Weiber la producción que es eh, amplísima y que ha dejado entre otros como parte de ese patrimonio cultural colecciones de libros como la de Pasado Argentino en donde se recuperaron piezas que probablemente de otro modo se hubieran perdido para la historia como los textos de Mariano Fraguero, o algunos trabajos también del de, eh, propio Domingo Faustino Sarmiento que Weiber con Bilo, es decir, dan cuenta de un hombre preocupado no solamente por volcar en el libro sus ideas, sino también por recuperar porciones del pasado para que no se pierdan para las sucesivas generaciones. ¿Sí? Insisto. Entonces, no solo un escritor, sino también un hombre preocupado por ponernos en contacto con pedazos de la cultura y pedazos de nuestra historia, ¿sí? con un sentido, insisto, de eh, enclave argentina y latinoamericana. Por supuesto que dentro de, ese, eh, dentro de ese trabajo a nosotros hoy nos interesa, o por lo menos eh, en, el, en el papel que me asignaron a mí, recuperar un texto, que es este que está aquí, modelos educativos en la historia de América Latina. Hay otra edición de Acepta eh, de, la Z, de la historia que es un poco más nueva, creo que esa se deshoja y esta no. Este, esta es cocida y esa es Año en que nací así que puedo decir que <risa> <risa> eh, entonces ahí nada simplemente marcar dos o tres cosas sobre, sobre ubicar el autor ubicar el texto eh, en ocho capítulos lo que creo que hace Gregorio Weinberg desde 1977 y que luego va actualizando es interesante desde el 84 y aquel es una edición posterior eh, va actualizando la escritura es poder hacer una mirada, una lectura de, de la historia de la educación en América Latina en ocho capítulos que es un esfuerzo también por poner a América Latina en el mapa de la historiografía es sacarla, como decía Hegel de ese estado de la naturaleza ¿no? y ponerla en el ámbito y en el plano de la cultura de la política, de lo social eh... y en ese texto y en ese esfuerzo por en el, en el mapa eh, en el mapa y en la historia eh, hay una, una una pequeña cita de un trabajo de Adriana eh, que a mí me gusta mucho como clave de lectura decía Adriana a propósito de modelos educativos que en este texto cito, asoman los procesos alternativos utopías y sujetos que no llegaron a ser hegemónicos no es este el libro que refleja la historia de los Vencedores es un libro que recoge experiencias que quizás de otro modo no hubieran sido contadas y eso me parece que es un primer punto eh, a subrayar el segundo si uno lee el libro recorriendo las citas las notas a pie de a ver, se encuentra que este libro es un inmenso y profundo diálogo con las ciencias sociales de su época aparecen André Roy, aparece Leopoldo Sea, aparece Celso Furtado, aparecen los brasileños, aparecen los brasileños, esto es una novedad también. ¿sí? Aparece Salazar Bondi, aparece el mundo Bormann, es decir, hay en este libro un esfuerzo por dialogar, por construir una historia de educación, algo que insisto no se había hecho entonces, en un diálogo con lo mejor de la producción de la ciencia social latinoamericana. Esto es un dato fundamental porque es esa producción de la ciencia social latinoamericana la que también está tratando de pensar qué relación tenemos como continente con Europa ¿Sí? hay entonces ahí una cuestión muy, muy, muy importante ¿no? o sea, como, como gesto erudito si quieren pero que, que, que hay que resaltar modelos educativos en ese sentido eh, lo pensaba en estos días fue a la historia de la educación lo que es otro grandísimo libro también contemporáneo eh, de modelos que fue Latinoamérica las ciudades y las ideas de, de, de José Luis Alberto perdón, de Luis Alberto Romero padre ¿m? fue José Luis no José Luis José Luis, ¿no? José Luis. José Luis me confundir a gente total. José Luis Romero padre escribió un libro extraordinario léanlo no léanlo, léanlo, junto con modelos educativos en un tiempo ¿no? de, la, de la lectura de la forma de pensarnos en fin como latinoamericanos el otro punto interesantísimo que tiene es que este libro pasa como mencionaba pablo recién de hacer o de pensar la historia y la educación como una historia de los hechos un acontecimiento seguido a otro acontecimiento seguido a otro acontecimiento a una historia de los problemas educativos no una historia de los hechos como hechos dados como cuando sucedió esto luego esto y luego esto sino a una historia que se pregunta ¿por qué sucedieron las cosas que sucedieron y por qué no sucedieron otras? ¿no? eso que no está del todo explícito está insinuado en las páginas de este libro y me parece que es también fundamental recuperarlo también hay otra cuestión que sucede sobre todo a partir de la mitad del libro cuando enamora el siglo XIX y, y Gregorio empieza él a establecer un diálogo con quienes de alguna manera fueron los fundadores de nuestros sistemas educativos, Simón Rodríguez, aparece por y no sé si por primera no sé si, vez, pero debe estar por ahí, la figura de Simón Rodríguez siendo en los textos de historia de la educación, Gabino Barrera, por supuesto Sarmiento, José Martí, ¿sí? Andrés Bello. Eh, Creo que ahí hay también otro gesto muy interesante, que es decir, ojo que el pensamiento educativo tiene un estatuto epistemológico, sus ideas tienen o han alcanzado en el desarrollo del tiempo un estatuto epistemológico digno de ser reconocido, al igual que en las otras ciencias sociales. Y es un dato tan poco para nada menor hay algo que también descubrí en esta relectura de estas últimas esta última semanas sobre el uso de la categoría modelos yo no estoy tan seguro de si este es un texto típicamente desarrollista o de impronta desarrollistas creería que no creería que hay en la palabra modelos que hecho se usa a lo largo de todo el libro entrecomillado y modelos todo el tiempo modelos entre comillas en un corset que no se sé ve de dónde viene no sé, pero como hipótesis para pensarme y quizás si algunos que hacen la respuesta pero que, que, que no, no le hace justicia a la riqueza, a la variedad, a los matices ¿no? que, que presenta el texto ¿Sí? no es un modelo A, B, C sino que lo que encuentro cuando en el texto es un rompecabezas con, piezas, con algunas piezas que están otras que están por ausencia y una imagen que se termina de configurar que no es del todo, no sé si me explico, del todo clara, del todo prima. ¿no? Entonces, ahí me parece que hay otra, otra cuestión muy, muy rica. ¿no? Es un texto meteado, es un texto escrito por un intelectual cuyas tradiciones, cuyas, cuyos vínculos con las tradiciones intelectuales de este continente han sido múltiples pero en donde creo que, y esto es lo último, siempre ha primado, siempre ha destacado su pasión, su compromiso, su defensa de una, democr de una educación democrática para todos y para todas. Creo que ese es también y sobre todo parte del legado que nos deja el Eduardo Gracias.